Eh, lo, uno de los caminos que llevamos a cabo fue por sede administrativa varios intentos de que el gobierno de Neuquén nos informara acerca de esta construcción que es fantasma, clandestina, porque no hubo ninguna licitación, por ejemplo, porque si vos ves, no hay ningún cartel que te indique ni el monto de la obra, ni qué empresa está construyendo, ¿sí?, eh, nunca nos respondieron, siempre hubo un silencio abrumador por parte del gobierno. Entonces, amparándonos en el derecho que tenemos de conocer los actos de gobierno, eh, comenzamos un camino en la justicia. Interpusimos un amparo, eh, la jueza Saralegui eh, del juzgado número 5 de Neuquén, eh, finalmente falla a favor nuestro, eh, el amparo fue en el 2020, eh, sí, en, eh, sí, 2021, 2021 fue el amparo, eh, la respuesta. Eh, y lo único que, que digamos que informa el gobierno eh, es una serie de cartas entre... Eh, el gobierno de Neuquén y la embajada de los Estados Unidos, pero en ningún momento hay ningún convenio firmado por ambas partes eh, que nos dé cuenta de cuál es el acuerdo, cuáles son los términos de este acuerdo con una potencia extranjera como los Estados Unidos, que tiene claramente una política exterior de injerencia, eh, en los distintos países de la patria grande. técnicamente te nadie niega que es una base ya que, que, que están los yanquis atrás de esto. No, nadie lo niega. No, no. El embajador el no, embajador con estuvo, con el embajador que estuvo, con el embajador con estuvo con el 9 de agosto en la primer cumbre que se hace en Argentina sobre hidro hidrocarburos no convencionales, en el Hotel Hilton, acá en el centro de Neuquén, y el propio embajador dijo a la prensa porque se vio obligado a decirlo ya que nosotros también nos apostamos frente al hotel, hicimos una denuncia pública dijo que sí es mi, el ejército de mi país el que está construyendo ah, él, lo, él, lo dijo. él lo dijo así y entonces eh, como es una base camuflada como de ayuda humanitaria para defensa civil lo que explica es que era un regalo de los Estados Unidos para el pueblo de Neuquén y que era un galpón para guardar herramientas. Eh, da un poco de risa, ¿no? Pero eso dijo el embajador Stanley de Estados Unidos. El embajador públicamente públicamente en los medios de comunicación aquí regionales, él reconoció que, que esto lo estaba construyendo el ejército de Estados Unidos, como decía Laura, que era un regalo, y que eh, oportunamente iban a ceder su administración a la provincia. Es decir, es algo nuestro que, bueno, le vamos a ceder la administración a la provincia. O ¿En sea, eh, un lugar nuestro, en realidad? Exacto, exacto, exacto. En el territorio eh, nacional, a donde tendríamos plena soberanía, el embajador de Estados Unidos opinando... ...sobre lo que se construye, sobre lo que no se construye... ...y sobre lo que van a hacer sobre un edificio, ¿no? Eh, y bueno, como decía Laura, eh, algo que se ha hecho eh, a espaldas del pueblo... ...que no responde a necesidades, porque en nuestra provincia... Eh, ...con las riquezas que se extraen aquí cerca, tenemos eh, barrios... ...donde viven miles eh, de neuquinos y neuquinas que no tienen gas, no tienen redes de agua, de energía eléctrica. Eh, necesitamos hospitales, eh, la salud pública está en decadencia, la educación. Sin embargo, se construye esta obra que no responde a ninguna necesidad este, o demanda de la población. En términos legales, ¿vos podés construir una obra siendo, o sea, de esta magnitud sin, sin dar explicaciones? No. Más allá de que sea ilegal, vos digamos algún digo porque si bien no hay soldados norteamericanos, digamos eh, en algún momento tienen que a, algún papel tiene que aparecer de quiénes son los responsables, quién habilita luz, agua y gas acá, ¿no? Imagino. Bueno, aparentemente eh, no hay ningún convenio firmado, no hay ni, ningún número de expediente, es decir, nosotros no hemos obtenido ninguna documentación que respalde este acuerdo entre Estados Unidos y el gobierno de Neuquén. Es importante tener en cuenta que Estados Unidos eh, tiene diversos modos de eh, construir instalaciones extraterritoriales. ¿sí? Esta, siempre ellos eh, buscan un enemigo común, que puede ser el narcotráfico, que pueden ser catástrofes ambientales, que puede ser el terrorismo internacional. En este caso, en Neuquén, el pretexto el, eh, sería que nos van a hacer esta donación para defensa civil pensando en las catástrofes ambientales como eh, terremotos, inundaciones, incendios, erupciones volcánicas. ¿sí? Esa es la manera que que eh, tratan de ser amistosos, digamos, para que el pueblo lo pueda aceptar con tranquilidad. Ahora es importante saber que dentro de ese tipo de construcciones que ellos hacen, una de ellas, que en la sigla en inglés es CSL, son centros de Cooperati centros cooperativos, centros de seguridad cooperativa, ¿sí? Esos centros de seguridad cooperativa, que sería esto que estamos viendo acá, a nuestras espaldas, ¿sí? no tienen presencia norteamericana. Y si la tienen es prácticamente nula. Es decir, que acá no vamos a ver un eh, soldado exacto, ni vamos a ver la bandera norteamericana. ¿sí? Está absolutamente camuflado. ¿sí? Ese tipo de construcciones, eh, que justamente parecen ser eh, de, de, de tipo humanitaria y cooperativa, suelen ser eh, sostenidas por el, por el país anfitrión, en este caso sería Argentina, Neuquén, o a veces por concesión. ¿sí? Entonces, eh, esto es importante saberlo, ¿sí? que es una de las maneras que tienen de penetrar en los territorios ¿sí? y de ir contra la soberanía del país. Nosotros en este momento vemos que hay relaciones carnales con los Estados Unidos, nuevamente, que estamos entregando nuestros bienes comunes. ¿sí? En esas cartas que nosotros este, tenemos eh, conocimiento, eh, que surgen del amparo, que las presenta el gobierno, en una de esas cartas aparece claramente que se va a construir. Eh, esto que estamos viendo acá una sede en Neuquén para oficinas y un galpón de acopio y que se va a construir también un galpón de las mismas características en la ciudad de Zapala.